Señores, el gobierno dominicano anunció nuevas medidas para frenar el contagio del coronavirus. El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, eh, anunció en la tarde de ayer las nuevas medidas que implementará el gobierno para controlar el contagio del COVID-19 en el país. Entre las disposiciones está el que las personas que tengan indicaciones recetadas del coronavirus podrán realizarse la prueba gratis en diferentes hospitales del país. Indicó que en el Gran Santo Domingo se realizarán pruebas gratuitas en esas condiciones en los hospitales Santo Socorro, Marcelino Vélez, Darío Contreras, Los Girasoles, Ramón de Lara, Hospital Central Militar y el Hospital de la Policía Nacional. Mientras que en San Pedro de Macorís, en el Hospital Oliver Pino, en el Rafael Mañón, Rafael A. Mañón, en San Cristóbal, en el Hospital de Villa Altagracia, así mismo en Santiago, en el Hospital Estrella Ureña, en Moca, en el Toribio Bencosme, en La Vega, en el Morillo Kim, en Asua está el Hospital de Taiwán y el, y el Alejandro Cabral, en San Juan de la Maguana. En este mismo orden, anunció que a partir del jueves 30 de julio, toda persona que desee ingresar al país debe traer una prueba PCR de máximo cinco días previo a la llegada a territorio dominicano. Recordamos que las pruebas se habían iniciado el lunes de esta semana. Fueron suspendidas en los aeropuertos debido a la larga espera y el cúmulo que ésta generaba, además de un conato de eh, eh, violencia ¿no? que se produjo en uno de los aeropuertos, creo que fue el de Santiago. En el marco de su alocución, el ministro Montalvo dijo que a partir de la próxima semana se podrán realizar 6.000 pruebas diarias para detectar el COVID-19. Bueno, Fulvio, dime qué opinas con relación bueno, a estas nuevas medidas. Cinco meses después de la pandemia y de inicio de la transmisión comunitaria, y de haber anunciado estas famosas pruebas, es que llegan. Y es la próxima semana que van a empezar, doctor, ¿verdad? Sí. A partir sí. del 30. Sí. que 30. esto debió de hacerse hace tiempo, de acuerdo a los científicos, yo no, no soy científico, de acuerdo a lo científico, esto debió de hacerse hace tiempo. ¿Para qué? Para poder eh, focalizar los controles y los tratamientos y tener el protocolo bien focalizado para evitar la continuidad de transmisión. Estas medidas son buenas, no importa que hayan llegado ahora, pero es una noticia muy buena, porque con esto se va a poder ser más eficiente. Ahora, si se sabe que en Santiago hay un brote, que en agua hay un brote, que en, el, que en el Santo Domingo hay un brote fuerte, o otro sector de la geografía nacional, ¿por qué no tomar las medidas regulatorias que dice el protocolo? Aislar esos lugares, tener medidas especiales para ello, como hicieron aquí en San Francisco de Macorís, que cerraron a San Francisco de Macorís. Eso da resultado. ¿por qué no hacerlo en estos momentos con esos lugares donde se han registrado esos brotes? Ahora con estas medidas que viene la semana que entra, pruebas gratis que debió de hacerse hace mucho, el fin es determinar específicamente brotes para focalizar controles y ser entonces eficiente. Ojalá... Y que con esto, datos que se obtengan, se pueda ejercer una política real de combate a la pandemia y efectiva. Bien, gracias, Fulvio. Yersian. Bueno, eh, había que ver, parece que hay gente que todavía no sale de la oposición, la cantidad de pruebas que están haciendo todos los países. Había que ver quiénes son los que están produciendo los kits de prueba y con qué capacidad están trabajando para el mundo. Ayer yo escuchaba que Montalvo decía que pese a que hace meses que se hicieron compras en, en estas eh, compañías que producen ¿verdad? Eh, los kits de prueba, no han recibido aún la respuesta, porque como todo el mundo sabe, el mundo entero está demandando pruebas en el mundo entero y esto naturalmente provoca que haya una demanda excesiva y por tanto eh, lamentablemente una merma en, la, en lo que tiene que ver con la con la cantidad de pruebas que se puedan conseguir en los países porque porque los países más fuertes los, los que tienen más dinero tienen la mayor capacidad de eso igual va a suceder anótenla hoy la fecha igual va a suceder con la vacuna cuando se aprueba la vacuna y salga la vacuna, los países más poderosos son los primeros que van a tener la mayor cantidad. Anótelo y ustedes van a van a escuchar, va a ser el gobierno de Luis Abinader que va a estar en ese momento, ustedes van a escuchar la presión que le, que le van a hacer al gobierno por eso mismo. Porque la gente va a querer que todas las pruebas vengan para acá. ¿Y qué somos nosotros frente a Estados Unidos? ¿Qué somos nosotros frente a Europa? ¿Qué somos nosotros frente a Asia? Nosotros prácticamente como, como, como nación no somos nada frente a esa potencia, frente a Rusia, frente a la India. ¿Qué somos nosotros como país frente a esa eh, a, al poder de, de esas naciones? Entonces, eh, entiendo que lo que debemos es llamar a la gente, ¿verdad? Eh, independientemente de que usted, Aquí estaban haciendo pruebas gratis allí en, el, en el hospital, que no fue porque no quiso, porque se avisó. Eh, aquí estaban haciendo pruebas gratis. Ahora, lo que sí se le dice a la gente... Trate de cuando te vaya a hacer una prueba que usted tenga los síntomas. Porque cuando te vaya allá, le van a hacer preguntas. Y hay que tratar de focalizar esas pruebas al que la necesite. Yo no tengo síntomas, no tengo por qué hacerme pruebas. Porque entonces le, le estaría quitando la prueba a una persona que sí la necesita. Y aquí estamos ahora llegando a un punto de cómo estaba España, que quítate tú para ponerme yo. Quítate tú para ponerme yo. Y es una pena eh, lo que se pudo ver en un reportaje que hizo... Alicia Ortega, señores, atención a esto, atención a esto, ya la campaña política pasó, ya el discurso político no tiene validez en esta, en esta, en esta etapa, hay que cuidarse. Ayer vi que un centro médico de, de San Francisco de Macorís emitió un comunicado diciendo que sus alas, sus camas de UCI están totalmente llenas, me, me, me refiero al siglo XXI, un comunicado del siglo XXI, centro médico del siglo XXI, uno de los más especializados de toda la región, diciendo estamos llenos en UCI, ya no podemos recibir más gente. Pero en Santiago están diciendo ya que están en un 98%. O sea, ya no, ya, ya no cabe más gente. Y en Santo Domingo, la gente... hay que Vayan a, a ver ese reportaje de Elisa Ortega para que ustedes vean. Gente con tres y cuatro días sentado en una silla porque no hay camas. No hay camas. Lamentablemente, jugamos con este virus, y yo lo advertía de hace tiempo haciendo comparaciones con otros países, aquellos países que se han jugado, que han relajado con el virus, lo pagan caro. Y ahí está el ejemplo de México, de, de Estados Unidos y de Brasil. Bien. Francis. Bueno. Yo le quiero preguntar a yang si no se produce cuando él justifica el discurso político y, la, y demás. ¿Eso pareciera intolerancia, de la opinión. Y no permitir. Pero yo no mencionaba él... a nadie, Francis. O sea, no, yo, no pues, aquí, pero, yo, no, yo no he dicho aquí. Yo no he dicho aquí ni Francis, ni Fulvio, no, ni Carolina, no, no. ni Amado. No veo eh, por qué tú llamas intolerancia. Al discurso a eso. tuyo, político. Lo debato en donde favor. En fa... Claro. Cuando lo... tú quieras, lo debato. Pues vamos a debatirlo. Lo debato donde tú quieras. Mira, es intolerancia tuya. Cuando tú entonces planteas posterior a lo que Fulvio ha dicho y a lo que nosotros estamos acostumbrados a decir sobre este tema. No basta y no vamos a callar, de que hoy se estén haciendo las cosas que debimos hacer ayer. Y te voy a dar un dato, tú prácticamente justifica o nos da la razón. Te voy a, te voy a hacer la pregunta. Ah, me la pregunta. ¿Dónde están las 40.000 pruebas que prometió Luis Abinader? ¿Llegaron al país? Claro. claro que sí, que yo llegaron. ¿Dónde, ¿Dónde llegaron? Yo, y tú yo, no viste, yo, yo ¿dónde llegaron? Que dijo que el gobierno no la aceptó. Pero espérate, ¿Dónde llegaron espérate, francia Franci, espérate. Dile tú, Fulvio. En una comisión que comprendía Olmedo Cava, Franky uh -huh. Romero, mis, eh, su servidor Fulvio Ureña, el doctor Luisito Rosario Sosí, el doctor Rodríguez, nosotros, la parte de la provincia de Duarte, porque así se envió a todas las provincias, Entregamos en el Hospital San Vicente de Puebla San Francisco de Macorís mil pruebas rápidas, así entregamos en el siglo XXI, así entregamos en INEMET, así en, en, entregamos en el Nacional, así entregamos en Pimentel, así entregamos en Castillo, en Osto, en Villarriba y cualquiera doctor que quiera... Que desmiente esto. Tenemos videos. La y prueba de las 40 mira, así mil se y según Paliza en no todo, habían llegado. No, no, lo no, dijo así, Paliza. Así se entregaron Paliza. En, en ese momento. ¿Eh? Fue Paliza en, que dijo: mira, tenemos problemas porque momento, nos llegaron dos mil y después momento, llegaron dos mil más. En ese ¿Eh? momento. Eh, eso fue Paliza Luego, que lo dijo. No las yo. últimas ahora, pruebas la Y nunca se Francis. confirmó la entrega. Permiso. Las últimas pruebas la entregó. ¿Ve a Cuba? La vicepresidenta Raquel Peña en las diferentes provincias de, de la línea y ella misma dio una rueda de prensa diciendo ya ponemos fin a la entrega total de las 40 mil pruebas que habíamos eh prometido. Ahí está la noticia, ahí está todo. ¿Cuánta prueba ha hecho el doctor, Cuba? El doctor Plutarco tiene todo bien. el registro, Aclarado todo del asunto. ¿Cuánta prueba a, ha hecho vamos Cuba? A dejar que desarrolle su tema. Mire, desarrolle eh, su momento. Él miren. puede él puede poner su punto de vista bien, sin tener espérate, que estarlo mencionando. Aguántate, no que desarrolle su Bueno, momento, lo que porque... pasa es que cuando se abarca tanto en un comentario prácticamente procurando cerrar un punto tema. de vista y tú tienes que respetarlo. Bueno, estás obligado pero, a pero respetarlo. No, el que debe respetar a los demás eres tú porque debe de permitir que los demás opinen. Porque tú no puedes yo, yo venir aquí a decir que no pueden hablar o no pueden hacer. Pero ¿Quién ha cosa? dicho eso? Pero Usted favor, en su comentario diario. lo ha hecho. Vamos Enséñenselo. Como de él de se de queda de aquí de en, en, como él se queda aquí en planta, que él vaya y lo revise después. Y déjame mi turno. Francis. Como me dijo el uh, amigo. Pero ayer lo que me dijo un amigo de Yerjan, dice eh, Cristian Lora, un abrazo para él. Dice: mm -hmm. Yerjan te interrumpe y él vuelve y te interrumpe para decir que no te está interrumpiendo. O sea, Mira, que tú le dices a él: Yo no te estoy interrumpiendo. Manera, y lo interrumpe. De todas maneras, hay que tener cuidado como comunicador y dejar plantado su punto de vista. Qué pena. Ahora bien, ahora bien, la opinión política en un país tan politizado, va a ser difícil controlarla, porque de hecho estamos, y quien les habla creo que ha sido coherente, desde marzo 19 en este mismo programa, he pedido que me informen en qué etapa estábamos en pura pandemia o en puro encierro, lo cual el gobierno nunca se ha detenido a indicarnos cuáles son las medidas o las etapas que estábamos, estábamos viviendo. Ah, ahora no hay pruebas. Cuando se le dijo que debían de tener pruebas masivas para poder focalizar estos casos que hoy se están desarrollando solito y sin la intervención del gobierno de forma astuta y precisa. Ayer Santiago... Han muerto personas que, aunque no sean muy conocidas de nosotros, son del ámbito de la salud. Murió un especialista, un ortopedista, que tenía un mes en la Unión Médica y no, ah, pudo, com, no pudo luchar contra el COVID. Entonces, cuando esto sucede en un país que ha tenido de sobra la oportunidad de comprar pruebas, de establecer las medidas en los momentos oportunos, porque no le vamos a pedir más allá de que reconocemos que esto es una crisis no propia de la... No es endémica, no es propia de la República Dominicana. Es el mundo que está viviendo esto. Ahora, la forma de gestión gubernamental en principio se basó en promover un candidato. Ahora es que está a un mes, a 20 días de salir del gobierno, es que está procurando... Establecer lo que ellos sabían ya porque el asesor que hay aquí está desde, desde abril o marzo, finales de marzo o abril. Entonces, es como llorar o pretender causar una especie de victimización del Estado cuando el Estado ha sido la, el, el victimario de muchos casos cuando no asumió en responsabilidad propia del Estado no de un candidato, del Estado, actuando en favor de este gobierno, de, de este país. Yo lamento que hoy estemos mencionando tales casos solamente como una especie de remembranza y procurando y clamando que tomemos las medidas que sean necesarias para abordar este tema con seriedad. Sí. Se debe hacer la cumbre sobre COVID en República Dominicana, que ya tenemos bastantes experiencias, aunque yo ya todavía, en el tú sabes una cosa, uh -huh. aunque yo todavía, cuando recibo información en las redes de médicos y de cosas, vemos que este es un virus que por demás, multiforme y se comporta de distinta manera, que prácticamente no permite que lo conozcamos. No, oh, así es. Carolina. Lo que sí es que independientemente eh, de Pero los diferentes planteamientos y difícil, puntos de vista que podamos… puedo pueden atacar? Porque cuando viene a ver se, se, se convierte en otra cosa. <risa> bien, eh, lo que sí tenemos que es una realidad, eh, independientemente del punto de vista que podamos tener cada uno acá y de lo que entendamos el resultado de una cosa u otra, hay una realidad. Se ha salido de control… ...el tema del COVID en nuestro país. Cuando hablo de que se ha salido de control es que estamos viendo que los hospitales, los centros médicos no están dando abasto para dar servicios o atención de salud como se debe en el caso de las personas que necesiten eh, las camas, las atenciones a nivel de UCI, los respiradores, el tema de las pruebas. Todavía es la fecha que tenemos esta situación, esta realidad de ineficiencia, de incapacidad para hacer las pruebas necesarias. Señores, hay que ver las largas filas en este en el Laboratorio Nacional Nacional. O sea, gente, yo pienso, yo digo, bueno, pero hay que estar muy malo para ir a meterse a una fila de, esa, de ese nivel, donde se supone que hay contagiados y hay otros que tal vez solo quieren hacérselas. Si usted ahí eh, no fue contagiado, posiblemente se contagie por la aglomeración de ciudadanos en busca de una prueba. Hay una realidad, hay una realidad. El nivel de contagios, ya sea por irresponsabilidad de la gente, como lo hemos visto, las medidas del gobierno que han sido tal vez muy, eh, eh, muy ligeras, las sanciones, eh, o sea, lo que se ha hecho ha demostrado, señores, lo que se ha venido haciendo ha demostrado que sencillamente los casos van en aumento, que se supone que debiera de ser, eh, por lo menos, mantener una estabilidad o disminuir. Nosotros no sabemos hasta qué punto o hasta como Francis siempre ha preguntado, lo que tiene que ver con el pico en que estamos solamente vemos que va en aumento de manera alarmante. Y vemos la irresponsabilidad de la gente, de igual manera, actuando como si no estuviera pasando nada los fines de semana y demás, ya hemos hablado bastante de esto. Vemos que las medidas que ha tomado el gobierno que me suma a ese comentario que hace Francis en lo que tiene que ver con el rol que debió de asumir el Estado en esos meses de campaña, en esos meses electorales, que quisieron dar la responsabilidad o hacer ver a un candidato que él era el salvador de la República Dominicana, haciendo donaciones de toda índole, trayendo gente de toda cuando era un papel que le correspondía al gobierno. Entonces, creo que ha habido un manejo... Indebido, incorrecto, porque sencillamente los resultados están ahí. O sea, es hablar en base a resultados, no que aquello, que esto. Tenemos una situación alarmante en la República Dominicana con el tema del COVID. Más allá de lo que podamos plantear, está fuera de control. Y está demostrado. Están los centros llenos en este momento. Están los centros llenos en este momento. Las principales ciudades de la República Dominicana están al borde del colapso. Y como digo, quiera Dios que no nos afecte otra situación de salud, porque entonces usted no va a poder recibir atención de un respirador, porque bueno. están llenas por, por enfermos de COVID. Entonces, hay un panorama, hay una cantidad de elementos que nos hacen ver que tenemos una realidad muy terrible hoy con el tema de los centros de salud. Gracias, Carolina. Mire, escuchándolo a ustedes, eh, hago una retrospectiva de lo que ha sido una, una actitud muy propia de la sociedad dominicana. El pueblo dominicano vive en, la, vive en el pasado. Y vivimos en el pasado porque a esta altura del juego añoramos a Trujillo, añoramos a Balaguer, pensamos, queremos ser como Camaño, queremos ser como Fernández Domínguez, etcétera. Los pueblos tienen que aprender, los pueblos tienen que aprender, es decir, las sociedades tienen que aprender que aquellos polvos trajeron estos lodos y lo que tenemos que hacer es limpiar el lodo y seguir adelante. Lo que la República Dominicana tiene que hacer es, en este momento, es enfrentar la situación. Eso que acaba de decir Luis Abinader es halagüeño, porque decir yo voy a convocar al al estamento político nacional para discutir el tema de la pandemia que y, cómo, lo y cómo la vamos a enfrentar. Eso es lo correcto. Es Ponerse tal... a estar diciendo que el, el gobierno hizo mal, que el gobierno no, no, no dio la prueba, eso ya es pasado. Ya lo pasado, pasado, dice José José, no me interesa. ¿Por qué? Porque si, nos, si seguimos mirando el pasado, si seguimos discutiendo el pasado, no vamos a avanzar un paso al futuro. Ya el pasado pasó. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Olvidar el pasado es repetirlo. No, no, no, yo no estoy diciendo que lo olvidemos, Francis ah, Rodríguez. Yo no estoy ah, diciendo que lo entonces, olvidemos. Tú, yo, no. ¿Cómo tú aplicas no, una me, tú, política de obvio? Tú tienes tú tres meses diciendo que no había COVID, que no había claro, rebote. Y tú tú eras el el que decir, decir, que no había. Espérame, pero espérense, espérense. No Déjeme hablar los dos, porque yo a ustedes no los interrumpo. No, no, quieto, quieto, quieto. Tranquilo. Déjeme terminar mi comentario. Déjeme terminar mi comentario, que yo no los interrumpo a ustedes. No los interrumpí, y déjeme plantear mi posición. Claro. Si usted no está de acuerdo, usted la discute cuando usted quiera, pero no me interrumpa. Ahorita. No, no, no. No Déjalo porque tiene derecho a expresarse. Pero por favor, Yo no estoy interrumpido. Que ustedes... No, no, no. Lo que pasa es que ustedes no me entienden. Nosotros estamos sometidos a un tiempo y esta gente no entiende eso, señores. Bien, miren, miren, el problema es, señores, que no podemos seguir viviendo en el pasado. Yo no digo olvidarlo porque tú tienes razón en eso, el pueblo que olvida su pasado está supuesto a repetirlo, y a veces los acontecimientos del pasado no son lo mejor, y eso tú lo sabes, bueno, lo sabemos todos. Entonces, ¿qué es lo que yo digo, Francis, y y Carolina? Bueno, Fulvio quizás fue el que menos trató el tema del pasado, pero también intervino. La idea debe ser, señores, que este país tiene que sacudirse de un... De, de una metida de pata enorme que tuvo el gobierno al momento porque manejó eso con total criterio politiquero. Pero ya eso pasó, tenemos que seguir adelante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Va, ahora tenemos un nuevo líder en el país que acaba de ganar unas elecciones, que acaba de, de recibir, va a recibir... Reci prontamente la banda presidencial y se convertirá en el líder de la república en ese momento lo que tenemos que seguir la línea que ese líder plantee siempre y cuando entendamos que se trata de una línea correcta como hasta ahora hemos venido viendo entonces lo que hay es que seguir sus lineamientos o los lineamientos del estado y su y su, y su cohorte no la que él ha elegido que la hemos ido viendo poco a poco hay que hay que seguir adelante hay que decir lo que está pasando, por qué está pasando y hay que decir que nosotros lo que tenemos que hacer es buscar la manera de que las, las responsabilidades de cada quien sea obligatoria y si tú no puedes ser responsable de manera in, independiente tú mismo por tu propia convicción, hay que obligarte de alguna manera y Luis Abinader tiene la oportunidad de hacer eso. ¿Por qué? Porque yo entiendo, bueno, todos aquí creo que dijimos en un momento dado que las la, la, el planteamiento que se había hecho con, con las nuevas medidas era muy flojas Entonces hay, hay que apretar, definitivamente hay que apretar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es decirle a ese líder, usted tiene que apretar porque si no, esto se va a ir a la porra. ¿Ok? Entonces, pero olvídense del pasado. Apretar. Bueno, sí, claro, cuando, aquí se hablaba, claro. cuando aquí se hablaba del peligro del rebrote a propósito de las elecciones... Pues hay que tener valor para decir las cosas. Cuando aquí se hablaba, yo lo tengo aquí, yo lo anoto ahí, del de el peligro del rebrote a propósito de las elecciones, aquí hubo gente que dijo que eso era una, un discurso del gobierno. Aquí hubo eh, eh, comunicadores a nivel nacional que dijeron que era, que era un cuco del gobierno, que era aquello, que era lo otro miren los resultados. Y cambiaron Ahí. al otro día. ¿Eh? Y al otro día, cuando, cuando, cuando, la, cuando se volteó la torta, y vieron la realidad, entonces ahora están diciendo, prudencia, señores, prudencia, porque no solamente era el ir a votar ese día de las elecciones, era todo lo que conllevaba unas elecciones, mi, señores. Mi el planteamiento, planteamiento Yerian, está bien, pero ¿qué importa eso en este presente? Mira una, bueno, una que, tenemos que, que tenemos Hoy, que, que reflexionar como sociedad. Sí, ¿no? viejo, pero, excusa, hay... dame un segundito, Francis, ¿qué importa eso en este momento, Yerian? O sea, eh, eh, vamos a analizarlo los 30 segundos. ¿Qué importa? Que a, a, alguien dijo que era A y luego era B. No importa, lo que nosotros tenemos que ver es bueno, lo que nos depara el futuro y el enfrentarlo el de la mejor ah, pues, lo manera. Lo que pasa es, para mí, lo que importa es cómo abordamos la situación hoy, producto de la ausencia de medidas de ayer. Y esas medidas de ayer hoy col colapsan las las camas. Es el resultado. Y ese resultado. Ahora, ¿hasta dónde están las elecciones implicadas en el rebrote o hasta dónde está implicada el tipo de confusión que tuvo el gobierno cuando hizo la desescalada? Porque la desescalada creo que ha tenido más impacto en la forma que la hicimos que las mismas elecciones, porque claro. las elecciones fueron de un día. La desescalada. No, tú no puedes mal, ver la elección. Descalado. No, es no que puedes, no. Tú no, puedes, desatar, Francis, no desacatamos todo. Pero tú no puedes ver. Sí, claro. La desescalada de todas partes. Pero tú no puedes ver la elección. Social. Social. Oye, que haya, yo yo conozco gente que hizo burbujas sociales. Yo conozco gente que hizo burbuja social. El error de nosotros, dominicanos, solamente ve las elecciones como una acción de los Es verdad. A, a, a eso la, yo me la quiero la referir, que las elecciones... Las son elecciones fueron dos, el día 5, ¿A cómo estamos hoy? ¿A, a, ¿a cómo estamos hoy? Calculalo, 29, para, que 29, 29, ¿eh? calculalo para que tú veas. para que tú Si fueron el día 5, el día 20 debió de verse todo. ¿verdad? No necesariamente. Entonces, no El día saber. de celebración, que fue el lunes, sería el día 6. Que, que hubo una locura eh, La prendida Se hicieron caravana antes El día 5 como tal no, sino los días anteriores Y después también eh, pero, Y las celebraciones sí. eh, totalmente tú tienes, eh. tú tienes el día de hoy 29 que estamos hoy 29. Que tú sales de, sí. de Tú sales del periodo de los 15 días Así es entonces, sí, pero han que pasado más cosas fulvio. después de eso. Pero, pero que hay gente que se infecta y dura meses. Que me digan Incluso hoy. hay gente que tiene 27 18, sí. 18 sí. días y tienen 18 días internos. ¿Ustedes sí. tienen conocimiento o alguien de que hoy no la, la acostumbrada rueda de prensa de salud pública hoy sí, no, no... No, él lo dijo ayer. Él lo dijo es ayer, decir, que, que no va a, ver. a la inauguración de Punta Catalina. En un momento como este, un ¿Sí? ministro de salud ausentarse de puntos tan neurálgicos, por lo menos para ir a revisar, después de aquel sábado que él fue y declaró a Santiago intervenido, debiera de ir a Santiago, que murieron ayer varias personas, entre ellos médicos, por el COVID, y dejar a su punta Catalina, que creo que por ahí todo el mundo se va a implicar y se va a infectar. Es un asunto, señores, de comprenderse, que hoy más que nunca el Ministerio de Salud debe estar involucrado en lo que no se le permitió, porque también quiero que sepa que la vocación de los médicos, incluyendo a ese que no conozco como profesional, más que como ministro, sé que es la de activamente trabajar por la salud de la gente, pero que se manipule políticamente, de que para a una inauguración, de Por un eso. de un episodio es de la aquí vida nacional político. en esta en estas condiciones aquí todos políticos